compartir en la noche de hoy es este tema, el tema que ven en pantalla, el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Ese sueño se resume en esta pequeña frase, una vida plena, una vida plena. Y esta charla, esta pequeña plática, está inspirada en la primera lectura, ¿verdad?, del tercer domingo de Cuaresma, que es la lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 8, y luego del 13 al 15. Y es la historia que yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de Moisés y la zarza ardiente. Sabemos que la zarza, en aquellos tiempos, eh, la zarza es un arbusto, un arbusto de ese lugar donde Moisés estaba, ya en, en, en las afueras de Egipto, en el monte Oreb, ese arbusto. Y esta historia de la salsa ardiente, este arbusto que se estaba quemando, que estaba en fuego, pero fíjense qué interesante, no se consumía. Entonces, eh, lo que... Me parece que esta imagen de la salsa, de este arbusto ardiente, es una hermosa expresión de la forma en que Dios se relaciona con el mundo. La forma en que Dios se relaciona con usted y conmigo. Fíjense, cuando más nos acercamos a Dios, más nos volvemos radiantes con su presencia. Si usted tiene, ¿verdad?, una vela, fuego, mientras más se acerca a esa llama, más nos volvemos radiantes con la luz que sale de la llama. Entonces, me parece hermosa la imagen, una zarza, un arbusto ardiente. Eh, disculpen que voy a tomar aquí el tiempo, porque si no, muy bien. Eh, y fíjense, en este caso, la proximidad con Dios, la proximidad con la zarza, no significa la destrucción de eso que se está acercando a la zarza. Y tampoco compromete la integridad de aquel quien se acerca a la zarza. Más bien es el medio por el cual nos convertimos plenamente a nosotros mismos. Hay una iluminación, hay una luz, ¿verdad?, que ilumina quiénes somos. Y es precisamente, hermanos, hermanas, lo que propone la iglesia en la cuaresma que nos aproximemos a Dios para que tengamos una vida plena y en este espíritu de aproximarnos más a Dios en esta pequeña plática estaremos reflexionando tres puntos de este relato del libro del éxodo el primero la imagen de Dios quién es Dios para mí el otro punto que Dios conoce nuestro contexto, mi contexto, mi realidad. Y tercero, que Dios quiere un pacto personal conmigo y contigo. Así que pedimos la gracia en esta plática de conocer a Dios más íntimamente para de esa manera poder seguirle. Dice la lectura: En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetro. Y en esta cierta ocasión él lleva el rebaño más allá del desierto, hasta el monte Oreb, el monte de Dios. Y el Señor se le aparece. En una llama que salía de un zarzal, de un arbusto. Fíjense que este encuentro con Moisés o este encuentro de Moisés con lo divino no ocurre de una manera convencional o un lugar predecible. Moisés viajó a un lugar santo para el encuentro. Estaba haciendo algo bien mundano, entre comillas, ¿verdad? Estaba pastoreando, cuidando de las ovejas. Y Dios vino a buscarle. Pienso que así mismo pasa con nosotros. Venimos de todas partes eh, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Tenemos personas de Puerto Rico, personas de México, de diferentes ciudades de los Estados Unidos. Tenemos compañeros y compañeras de Sudamérica, del Perú, creo que habían compañeros y compañeras del Ecuador. Tenemos una hermana de Argentina. Tenemos hermanos y hermanas que podemos comunicarnos verbalmente y que tenemos la capacidad auditiva de escuchar mis palabras, pero también tenemos hermanos y hermanas que no pueden escuchar las palabras, más sin embargo... Pueden ver gestos y pueden entender el mensaje. Dios llega a nuestro contexto. Y la iglesia en esta cuaresma nos invita precisamente a emprender un viaje. Un viaje donde vamos a tener precisamente un encuentro con Dios. Y fíjense lo que pasa con Moisés. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin... Voy a ver cerca esta cosa tan extraña, porque la zarza no se está quemando. Y viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, y le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí estoy. Y Dios le dice, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que Dios, el lugar que pisas, es tierra santa. piensa otra vez, este Moisés, un hombre común y corriente, así como nosotros. Estaba atento, estaba abierto y estaba curioso. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana hay situaciones, a lo mejor estamos entretenidos, ¿verdad? Posiblemente con los eh, aparatos electrónicos. ¿ah? ¿eh? Y de buenas a primeras escuchamos un ruido y ese ruido nos alerta y a veces nos da curiosidad de querer saber lo que está sucediendo. Pero en este caso, hermanos y hermanas, si se fijan, Dios conoce a Moisés por su nombre. Dios lo llama por su nombre. Y yo creo que así mismo, en este retiro de cuaresma, Dios nos ha llamado por nuestro nombre. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro contexto Dios sabe quiénes somos y la pregunta es ¿sabes tú quién eres? ¿cuál es tu contexto? a mí me encanta esta imagen que ven en pantalla es la imagen de un glaciar si se fijan, hay una parte que está fuera del agua y hay una gran parte que está sumergida en el agua. Nuestra realidad es como ese glaciar. En el exterior... Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros familiares, conocen algo de nosotros. mas sin embargo, sabemos que no lo conocen todo. Que hay algo íntimo, hay algo profundo. Hay alegrías, posiblemente. Hay sufrimientos. Hay heridas que solamente tú y yo conocemos de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. y Fíjense, en el caso de Moisés, en el caso de Dios, Dios lo llama por su nombre. Le dice Moisés. ¿Por qué? Porque Dios conoce su contexto. Dios lo conoce íntimamente. Y Moisés responde, aquí estoy. Y asimismo, hermanos y hermanas, han respondido ustedes, estamos acá. Estamos acá con ese deseo de ser encontrados por Dios. Pero en este caso, si se fijan atentamente, ¿verdad?, a la lectura, Dios le deja saber a Moisés quién el que es el que está a cargo de esta relación. No es Moisés quien controla la relación. Es Dios mismo quien le invita a Moisés a quitarse las sandalias porque está caminando sobre tierra santa. Entonces hay una vulnerabilidad asociada con esta acción de estar en presencia de Dios. Dios nos invita a a desprendernos, a quitarnos nuestras sandalias, a quitarnos nuestras máscaras. Dios le dice, Moisés, no estás en control. Tú quieres hacer la voluntad de Dios. Tú quieres relacionarte con Dios. Pues Dios, Moisés, te invita a asumir una postura, a quitarte las sandalias. Y yo creo que eso también es la invitación, ¿verdad?, que el Señor nos hace en esta cuaresma. A disponernos, a disponer el alma, a presentarle a Dios quiénes somos, dónde estamos, nuestra realidad, a presentarnos tal y como somos. Y añadió Dios, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo. Pero el Señor le dijo, he visto la opresión en Egipto, he oído sus quejas y conozco bien sus sufrimientos. Dice Dios, he descendido. Para librar a mi pueblo de la opresión. Para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel. Dios llama a Moisés desde esa zarza, ¿verdad? Que no se consume. Dios dice, yo soy el Dios de tus padres. ¿Verdad? Es un Dios fiel y compasivo. Es el Dios del pacto de Abraham que el Padre Pepe nos hablaba ayer. Es el Dios que va más allá del espacio y del tiempo. Es el Dios que conoce tu contexto y mi contexto. Quien quiere sanar nuestro sufrimiento, nuestro pecado, aquello que nos autodestruye. El que nos quiere liberar. Y Moisés le dice a Dios: Bueno, pues está bien, Dios. Pues mira, le voy a presentar a los hijos de Israel: ¿Quién eres? Y les voy a decir: ¿Verdad? El Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero entonces le pregunta a Moisés: Oye, Dios. Cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué es lo que le voy a decir? Y Dios le dice, mi nombre, Moisés, mi nombre es, yo soy. Y esto es lo que le vas a decir a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. Y también le dirás, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Y con este nombre me han de recordar de generación en generación. Fíjense que aquí hay algo, un movimiento mucho más profundo. Una intimidad mucho más profunda de Dios. Dios reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El yo soy. Así como este pacto, ¿verdad? Cuando Dios se revela a Abraham, Abraham pasa de ser Abraham, a Abraham. Ahora es el Dios quien se está revelando a Moisés. Y quien le dice a Moisés, Moisés sí. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero es que todavía no me conocen bien. No saben cuál es mi esencia. No saben con quién están hablando. No saben quién soy yo como este Dios creador amoroso. Yo soy. Y comunicar el nombre de alguien, hermanos y hermanas, es comunicar... ¿Quiénes somos a otras personas? Es hacerse accesible y capaz de ser más íntimamente conocido para ser invocado personalmente. Todos aquí tenemos un nombre. Me llamo Orlando, tenemos una compañera hermana, Melina, tenemos a Pepe, tenemos a Brian, tenemos a Carla. Hay una particularidad, hay una intimidad particular cuando nos referimos a una persona por su nombre. Y fíjense, Dios mismo se revela a Moisés con su nombre. Y te pregunto, hermano, ¿quién es Dios para ti? ¿Cuál nombre tú le das a Dios? ¿Es el yo soy? ¿Es un Dios distante? ¿Es un Dios cercano? ¿Es un Dios que castiga? ¿O es un Dios de misericordia? ¿Quién es Dios para ti? Fíjense que Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Y yo creo que así sucede, ¿verdad? Con nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Inicialmente cuando somos niños conocemos a un Dios que es extremadamente lejano, el que nos enseñan cuando somos niñitos, ¿ah? ¿eh? El Dios que está en el cielo. Mientras vamos creciendo, posiblemente nos vamos poniendo rebeldes, porque es el Dios que castiga. Luego tenemos una experiencia de Dios y él es el Dios amoroso. Y después que tenemos esta experiencia de Dios, se convierte en un Dios que de buenas a primeras como que se va, como que, ¿dónde estás Dios? No te encuentro. Yo quiero volver a ese Dios amoroso. Pero es que en esa relación con Dios es un continuo descubrir quién es Dios. Es un continuo caminar Hacia una intimidad más profunda con Dios. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Este nombre divino de Dios que se revela a Moisés. El yo soy. Es lo que quiere Dios comunicar a su pueblo. Es lo que nos quiere comunicar a nosotros. Yo soy el que soy. Y ese es el Dios que se acerca a nosotros. ¿Quién es Dios para ti? ¿Conoces a Dios? Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué Dios eres tú? Fíjate que... La... La, la estrechez, ¿verdad?, del conocimiento de Moisés de Dios. Inclusive la respuesta de Dios nos demuestra lo poco que Moisés posiblemente lo conocía. Piense que le pregunta, óyeme Dios, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le dice, pues mira, yo no tengo un nombre ordinario como cualquier otro. Yo no soy como cualquier otro. Moisés, es que tú no puedes entender quién soy. Yo no soy el Dios de este pueblo o del otro. No soy el Dios que está más en la montaña o en el cielo que en el mar o en la tierra. Moisés, yo soy. Porque el Dios que se revela a Moisés, hermanos y hermanas, no es una cosa. No es una existencia particular, no es una realidad dentro del universo. Porque Dios es el creador de todo el universo. Yo soy, ese es mi nombre. Te pregunto otra vez, ¿quién es Dios para ti? ¿Conoces a Dios? El profeta Isaías lo expresaba diciendo, porque tus proyectos, Señor, no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Ese versículo, esa expresión del profeta, verdad, apunta a esta grandeza de Dios quien quiere encontrarse con nosotros y nos invita a entrar a la intimidad con él. Ese es el Dios que se revela a Moisés, el Dios que quiere que lo continuamos conociendo, el Dios que no puede ser comparado contigo, conmigo, con cualquier otro ser en el universo, porque él es. Hermanos, hermanas. Y ese es el Dios que quiere revelarse. Durante la cuaresma. Es el Dios que te tiene y que me tiene a mí grabado en la palma de su mano. Es el Dios que busca tener un pacto, una relación personal contigo y conmigo. Es un Dios que nos está creando en todo momento, el que nos da la vida. Y si prestamos atención, hermanos y hermanas, es el Dios de la zarza el Dios que nos da calor, el que, nos, el que no se consume, el que comprende mi contexto. Hermanos, hermanas, Dios quiere un pacto personal conmigo y contigo. El pacto, un pacto así como el pacto que tuvo con Abraham, Dios también quiere tener y establecer un pacto conmigo y contigo. Y es ese Dios de quien no nos podemos esconder. El Dios de quien no podemos huir. Porque es el Dios que es quien me conoce. Quien conoce mi contexto. Quien conoce mi exterior y mi interior. En esta cuaresma, hermanos, entonces nos presentamos ante esta presencia atrayente y misteriosa de Dios. Se nos invita a descubrir nuestra pequeñez, a quitarnos nuestras sandalias para disponernos a ser abrazados por ese poder de Dios, para que entonces podamos volvernos radiantes ante Él. Y no consumidos por él. Porque cuando más nos acercamos a Dios, más nos volvemos radiantes con su presencia. Y hermanos, hermanas, esto es lo que propone la iglesia. Lo que propone la iglesia en el tiempo de cuaresma. Que nos aproximemos a Dios para que tengamos una vida plena. Porque Dios conoce nuestro contexto. Busca que lo conozcamos más íntimamente. Quiere establecer un pacto conmigo y contigo. Así que hermanos, en ese espíritu, quisiera invitarlos a reflexionar en los pequeños grupos, en esta pregunta la que venía en pantalla, cómo Dios te invita a conocerlo más íntimamente. Es decir, a estar más atento o atenta a las zarzas ardientes en tu camino.